Practica tu escucha activa. Eso es muy fácil de decir, no tanto de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque tenemos siempre pensamientos continuamente que nos están rumiando la mente y nos hacen eh, desperdigarnos. ¿No te ha pasado alguna vez que estás escuchando aparentemente a alguien que está con cara de sota y realmente no estás ni siquiera allí? Eso es un grave problema si te pasa demasiado. Por lo tanto, la escucha activa es escuchar a la otra persona de forma empática, consciente, presente, activo, atento, conectado con esa persona, para entender lo que piensa, lo que necesita, qué respuesta le voy a dar que le pueda ayudar o favorecer más. Pero no pendiente de la respuesta que le voy a dar de forma automática, si, si tú habla, tú habla, tú habla, que te voy a contestar lo que me da la gana, no. La escucha activa es realmente ponerte a pensar sin interrupciones, sin juicios, porque si no la vas a cagar. Practícalo, te ayudará a ser mejor líder. Ya os sirve para más.